Hola chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, otra vez con mi amigo Yashid y jugaremos en la campaña de Feria de Siniestra, capítulo Montaña Rusa, bueno, eso es todo, comenzamos. Avanzado. ¿Tienes el nuevo? Sí, sí, sí, tengo el nuevo. Hola. No, apareció rápido. Hay otro... No, <risa> ah, es un chaleco. <risa> oh, un boomer sin querer. ¿Estás llevando el lomo? No, hay otro. Ahí eh, está... Sí. llevando tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? no voy llevando, tal? ¿Qué vale vale por dónde voy Vale, eh, por el camino que estábamos haciendo otra vez ay dios Fallas técnicas, espere por favor Vamos, vamos ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado No, speed, speed, speed ¿Dónde está el ¡El gnomo! ¡El ¡El ¿Dónde está? ¿Todo lo tienes? ¿O no? Sí, yo lo tengo lo en el cuarto ¿Qué reventaste, Nos, nos hubiéramos llevado. Ay, si no. Date <risa> protección, yo llego nuevo. Ya. Yeah. tengo que que... Si te... Yo qué... fui? <risa> no, no, <risa> Ya <risa> ha venido. Ay, no te puedo revivir como siempre. Tenemos zombies que van. ¡Novo! ¡Gracias, te la lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! novo! lobo! ¡Un lobo! novo! lobo! ¡Un lobo! novo! ¡Un lobo! novo! lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero, helicóptero! Se fue... No se fue... ¡Un ¿Qué cosa es? Zombies zombies Ah. <risa> uh... <risa> vamos, vamos El gnomo espérate. Yo tengo el gnomo Smoke, Un Hunter está runeando Por esta vaina. Valleta... Estoy disparate, tengo el gnomo. Sí sí sí. si Tú para adelante, tú para adelante Ay, apúrate, apúrate, sí, sí. permiso que, nace, que, que no se me caiga el gnomo Ya, ya, ya se Sube, sube, sube, sube, espérate. rápido Pasó. Elid No, pa Seguimos Yo para adelante, yo para adela adelante. Seguid las vías, tío. Yo estoy para adelante. ¡Ante! no ¡No! ¡No! ¡Se cayó! Casa, casa, ya está lo no. Yo te protejo. Yo estoy moribundo. ¿Estás ahí? Sí. Sí. <ríe> ya te pasé, ya. Si sí, mejor, mejor tú tienes el lobo. ¡No, Spitter! Ya la maté, ya la maté. Tengo okay, cuidado por hizo, ahí. Señora? No te vayas muy, muy adelante. Okay. Oh no, estás muy lejos, ¿qué pasó? Es que ahí el cochinadito ese del Spitter. No empujes al payaso. ¿Por qué? Atrae más a mí si no me equivoco. No. Ah, ah, ¡El lobo! ¡El lobo! ¿Dónde que está? ¿Dónde está? ¡Córeme! ¡Córeme! ¿Dónde yo voy a ver cómo subo. Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde sí, sí, Corre, corre, le gordo, corre, le gordo. Aguanta, me pudo. Ah, no apagué la alarma, verdad. No, no se apagaba la alarma. Que pendejo. Oye, lo ojo que. Ay, Dios. Ah, no lo maté. No, le empuje la alarma, y buena idea. Apúrate, tú si sí llegas, yo no llego. Ya está, ya está. Bueno, vamos, ya vamos, ya vamos, ya está. vamos, vamos, vamos. Corre lo corto. ¿Dónde? Era? Por acá, si. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, perdí. ¡Ah, ayuda! Me voy a morir. Espera, espera, espera. Voy a dejar nada más al Namo el, el refugio y ya está. Ya, bueno. Ya, listo. ¿Por dónde era? Ya me olvidé. Ah, Por ya vi la escalera. De los bot. ¡Ayuda! No, sí, sí, bueno, you no, know. va me dejaron los botolitos. No la verdad estoy un poco jodido. Si sí, no, hay no. sí, no. no, blanco y negro. Ah. es blanco y negro. No me mates, no me mates, no me mates. No, sigo me todavía, see, me balan, cigarro, sigo todavía colores, color, sigo todavía el color. Y una Pero una vez pongo más y ya, estoy acá, blanco y negro. Mejor me para usar el desfibrilador o no. No, no, no, el desfibrilador por el ¡Ay, no de moda dispararme? Entró de una vez. <risa> <risa> <risa> bueno, Ahí está, no. llego! cuidado. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! vida Bueno, captaron Ahí ¡No! ¡No! ¡Mata nomás! ¡Arriba! arriba a la ¡Amonte ya, ¡Arriba! Puede. ¡Estoy viendo el blanco y negro! ¿Estás en blanco y negro? Sí. Voy a dañarlo. Ok, mira, mira, Tengo botín. O oh, te saltamos con el... Oh, eh, con el de servir al Pero... ¿Cómo lo salto okay, de esto ¡Allá! Ah, yeah. ¡Voy a matarlo nomás! <ríe> <ríe> ¡Ay, qué pedo! ¿Te la activaste? Sí. Aquí, El pues nombre está en la puerta, no te vas a olvidar ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo me la llevo, ya tengo. Tú te el... quieres competir, te lo llevas tú. Mata, mata. Dale, dale, dale. dale. Ya, ya. ¡Oye! ¡Cuidado! Ah, <risas> El lobo Acá, acá, acá, acá. El lobo. cobra, me cobra. Peter Nick. Ya te no Oh, no, please. Ahí, ahí, No ayúdalo, ayúdalo. No, güey, tú también? Está escapando maldito Hunter. Ay, güey. Me la... ah. Ah. Oh, te levantas, bobo? ¿Otra vez? No te damos, no te el Ah, no, no, no. no, no, no, no, no. Oh, ¡Dios mío! Mucho zombie, mucho sonido. Vete, vete, vete, vete, vete, vete, Muerto, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, Hunter, Hunter, Hunter, Hunter, Hunter, ya está, ya está. Muerto, muerto, muerto. Hunter. hunter ¡HUNTER! otra vez ah, estoy muriéndome. el nomo el otra el vez tengo tengo tengo no el tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo tengo no no tengo tengo tengo no no ese Ay dios Ay dios, ¿Qué, el pinche no difícil, no dios. no dios, dios. <ríe>